Después de pernoctar la noche álgida con una temperatura promedio de menos de 10 grados centígrados continuamos con nuestro periplo algo soñoliento mientras los danzantes de tijeras siguen desafiando al frío bailando aplaudidos por su público al mismo tiempo abucheados por el fanatismo contrario exaltados por unas copas de licor Ya, ya, ya, ya, Tranquil, tranque, tranque. Marcos, ¡Más, deuda, no más, tranqui, tranqui, tranquilizante venga. más, más, yo Hey, hey, hey, carajo, qué! hey, qué! ¡Ah, ¡Ey! carajo, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! carajo, ¡A! ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Bien, Yo creo que ahorita estamos en Tincunaco y Pampa Estamos en un encuentro, tanto de los hongos de distritos Aquí habla Olarte Aventura Jaime de San Pedro del Arcaí. En estos momentos nos encontramos el presidente de la directiva comunal del distrito San Pedro del Arcaí, el señor subprefecto del distrito San Pedro del Arcaí, la señora jueza del distrito del Arcaí. Nos encontramos incluso sanidad. La Arcaí hemos venido bien organizado, las cuatro autoridades del pueblo, aparte de eso, incluso aquí se encuentra hasta salud. Cualquier cosa que pasa, siempre nosotros estamos presentes. ¿Por qué venimos? Por la defensa de los no intereses. Larcay, Sucre, Ayacucho y del Perú. Gracias. Voy De tal manera prosigue la actividad esperando la llegada de los demás autoridades y comunidades para la ceremonia central. ...de las diferentes comunidades de la provincia de Sucre, al lugar denominado Tincunapampa. Dentro de los momentos se desarrollará la ceremonia central del Jatun Tincuy. Dan la cordial bienvenida a la vicegobernadora regional Gloria Falconi, que en estos momentos se hace presente aquí en Tincunapampa, Pampa, en el sexto encuentro de comunidades campesinas. Denominado Jatún Tinkuy. Algunos de ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas al lugar denominado Tincuna Pampa del imponente Apujaruarazo. Y damos también la bienvenida a todos los presidentes comunales de la provincia de Sucre. Están presentes de los 11 distritos, de los diferentes centros poblados. Asimismo también la bienvenida a todos los alcaldes de la provincia de Sucre. Están presentes de los 11 distritos de la provincia. Escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del magíster Edrich Vega Guerrera, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sucre A quien recibamos con el aplauso correspondiente Hermanos y hermanas De nuestra provincia de Sucre De todas las comunidades campesinas Mi saludo cordial a todos mis presidentes De todas las comunidades campesinas De nuestra provincia de Sucre Señores alcaldes, distritales Presidentes comunales, regidores Guaujipanicuna Quiero iniciar Agradeciendo a nuestro Apu Jaruarazu. Quiero iniciar agradeciendo y felicitando quienes han iniciado este encuentro, porque hoy día, conjuntamente con todos los alcaldes distritales y los presidentes comunales, ya estamos desarrollando el sexto Jatuntinco y de comunidades campesinas, sexto encuentro aquí en Tincuna Pampa, de nuestro Apu Jaruarazu. Señores autoridades, señor alcalde, señores consejeros de la región de Ayacucho, tanto de Sucre como también de Lucanas, señores alcaldes distritales, señores presidentes de las comunidades, yo traigo el saludo especial del gobernador regional en este Jatuntíncuy. Nosotros sabemos quienes vivimos, tanto hombres, bosques, la naturaleza, los animales, vivimos gracias a que nuestros apus nos, nos, este, nos cobijan en sus andes, gracias a ellos. eso lo sabemos de acuerdo a nuestros yachas y de acuerdo a nuestros ancestros también, que siempre hemos velado un ritual por ellos. Gracias a ellos tenemos el agua que es el líquido elemento para vivir, es por ello que desde el gobierno regional nosotros tenemos el firme compromiso de apoyar a esta provincia con los proyectos de irrigación, porque sabemos que agua es fundamental. Aguas para beber, aguas para la agricultura, y estamos combinando con nuestra consejera, con nuestro alcalde provincial y los alcaldes digitales para los proyectos de infraestructura. Muchísimas gracias. En estos momentos, nuestros controlados, nuestros hermanos y hermanas del distrito de Lulín, uno de los distritos de la provincia de Sucre, a su presentación correspondiente a su pinche la panta, en su carta de hoy día. presentación de nuestros hermanos del distrito de Belén, con su estampa costumbrista, Buen Día. Bien, en estos momentos está el presidente del ARCAI, Juan Luis Cárdenas, sus comentarios hermanos. Bien, gracias.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 Amén, todos proyecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, presente aquí en Tincona Pampa, efectuando la presentación correspondiente de su estampa costumbrista carnavales, nuestros hermanos del distrito de Chalcos. recibamos con el aplauso correspondiente a nuestros hermanos del distrito de San Salvador de quije el aplauso Nuestros hermanos del distrito de San Salvador de Quiche En estos momentos hacen su presentación con su estampa costumbrista Carnaval en estos momentos presente en Cinco de la Tampa, 11 Estampa, Castillo Carnavales. De San Salvador de Tije. En estos momentos es también parte de la presentación el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tucre, y por supuesto nuestra vicegobernadora de la región de Ayacucho, Gloria Falconi. Hey, hey! or to visit. it you the that you just come to the end, that they, ...que por supuesto invita a ser parte de la presentación de su estampa acostumbrista, El Torino. ...del distrito de Bataña, encabezado por su presidente de la comunidad campesina, de Bataña. Asimismo también por los residentes de la Municipalidad Distrital de Marcolia. Uno de los residores nos ha mencionado que el alcalde por motivos de gestión no está en la provincia de Suprema, sin embargo, la comitiva de la Municipalidad Distrital de Marcolia, en el caso de Bacaña, sí está presente aquí en Cintura La Pampa. ¡El mar la junta, de es <muchas> la junta ...presente de la de la de la de la de la cámara de la de la preparando el distrito de Morcoya para su presentación. que se prepara, que se prepara el centro poblado de Quintal después de la caña su presentación. I'm mm -hmm. su subprefecto del distrito de Morcoya presente también el, el alcalde de la municipalidad distrital de Morcoya Rolí Cárdenas Pumagánica que se quedó su presentación, nuestros hermanos del Centro Cablado de Quintay. Muy bien. En este momento, Quintay se presenta y también damos paso a su representante. Adelante. En este momento, ya se presenta la comunidad campesina María Madreda de Quintay, asociación y el de la ciudad de María Madreda de Quintay, con residentes de Quintay de Lima, ...presente con todo, son comuneros en este evento donde estamos llevando a cabo a homenaje a nuestro Apo Arbarazo, Team Thai. Por eso, hermanos, el feminismo está haciendo... ¡Bienvenido a nuestro grupo Apojo Arbarazo! ¡A la vida! ¡Hola, viva! ¡Hola, viva! Estamos presentes aquí, de Lima, a la subvención de Lima para de nena ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Nuestro presidente y también nuestro alcalde, ayer en el cabo, nos presenta la plena los residentes de la ciudad de Lima, hemos venido a presentar en este lugar, hoy día, el gran homenaje a nuestro Apo. Por eso aquí se presenta el señor Roberto de la Cruz, presidente de la ciudad de Lima, el señor Bartolomé Quintana, presidente de la comunidad campesina María Magdalena de Tintay, y todos los cuerpos directivos también de la ciudad de Lima. El señor Roberto Gómez Guadalí, presente aquí en Cintura Pampa. ¡Ay, ay, ay! Oh, <laughs> my <laughs> En estos momentos, nuestros hermanos del distrito de Paico presentes hacen su presentación correspondiente aquí en Tincuna Pampa. Brindemos el caluroso aplauso, señores presentes, para nuestros hermanos de Paico. Presente con su estampa costumbrista, danzante de tijera. Ahí está Silvestre Gómez Lamaní, presidente de la comunidad campesina de Paico. También presente el profesor Dionisio Pichón, alcalde de la Municipalidad Distrital de Paico. Asimismo también su autoridad, juez de paz, también presente en Tincuna Pampa. Muy bien. Oh, Paico, querido, presente en Tincuna Pampa en el sexto en el centro de comunidades campesinas Escrito el distrito de Paico, Emiliano Castro Terceros, al resucitar de la Municipalidad Provincial de Sucre, que es oriundo de Paiko, el centro poblado de civil. Oh Comunicamos, enseguida se prepara Queromamba, la comunidad campesina de Queromamba. <tose> What are you en estos momentos hace su ingreso a Quintana Pampa en la comunidad campesina del distrito de Cerobamba muy bien, en estos momentos se reiteramos, ingresa a Quintana Pampa. Comunidad campesina de Peruanda, encabezado por su presidente, el señor David su asumido también por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Sucre de Lisboa, que a su vez es alcalde del municipio de Peruanda. Aquí, al costado de la Carpa, de en donde la Municipalidad Provincial de Sucre está ofreciendo sí, la almuerzo correspondiente. El ¡Fra! ¡Fra! Bueno. ¡Fra! Ahí se hace presente Chipau, ¡Fra! aquí en Pampa Invitamos. A nuestros hermanos, al almuerzo, ofrecido por la Municipalidad Provincial de Sucre, aquí al costado de la carpa, a unos metros de la carretera. Ahí está la Municipalidad Provincial de Sucre ofreciendo el almuerzo correspondiente. Y también invocamos a nuestros hermanos a juntar con las platas descartables. Bien. Sabemos muy bien en su momento nuestros hermanos de Chipao. En coordinación en aquel entonces con las autoridades han podido proceder, efectuar el primer encuentro y hoy, imagínense, estamos ya celebrando el sexto encuentro de comunidades campesinas. En estos momentos presente las autoridades principales del distrito de Chipau, Orlando Cotaquista, en su calidad de teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Chipao, se hace presente con su cuerpo o con sus colegas regidores también. Y con las autoridades y la comunidad de Chipau, aquí en el sexto encuentro, y precisamente efectúan el saludo cordial a las autoridades de la región Ayacoto. Mai carumal miripunki, niuhan mas tuta tapas puncha puncho nispai, kutimuñaya kuya gusto ayudiai. Mana kangwan ka, mana y manchu, kutimuñaya suma gusto y Imay na nakanki, rumiro misungko. Mana nyachu kuya mana nyachu kuya wan ki, Gracias. Ya, la bien, bien. La Gracias. Ya Muy bien, fue la participación de los estudiantes de la institución educativa Antonio José de Sucre de la, de la localidad de Tintay. Eh, somos los estudiantes de la institución Mariscal Antonio José de Sucre de Tintay, en el que estamos representando, o a sea, eh, recitar una poesía a Jarborazo. Tupuja Alborazo, cubierto de nieve, cabecera de cuentas hidrográficas de mis pueblos, Ayacucho y Aculima, pradera de las provincias Sucre y Lucanas, madre naturaleza de los Andes del Sur, tú das de beber y comer a todos los seres vivos, a todas las generaciones humanas, con tus pastos frateras y tus valles cárceles. Tupuja Alborazo, madre de bellos paisajes, te ves tan hermoso con tu poncho blanco. Es ahí donde nacen tus aguas cristalinas, para después manar aguas turbias, de los y naturales y originales. Todo esto gracias a tus lágrimas gruesas que brotan por tus ojos, por eso te llevamos en el corazón, incorporando por tu blancura y verdor, porque das a beber y comer nuestras plantas, animales y seres humanos en tus andas faldas y quebrados, cuántas generaciones pasaron por tus cimas y valles hermosos, cuántos seres vivos gozaron en tus nubes y valles y lluvias lindas, disfrutaron de generación en generación, de, de tus lágrimas gruesas y limpias, que brotan de los puquiales y ellos nunca te han hecho daño, ni jamás te harán daño con sus manos sucias porque tú guardas en tu corazón el cóndor de oro y el alcohol de plata guardas en tus venas el ápice de todos los metales que pertenecieron a los chancas, a los oras, a los jucanas por eso eres el apu amán y vivo que no acepta las otras las malas intenciones y tus hijos descendientes de los apus te defenderemos con nuestras vidas porque eres un apu vivo porque eres parte de nuestro existir. Por eso te adoramos en cultura andina, ofrendándote de generación en generación, con nuestros pagapus, a tus sapus menores, con nuestras fiestas a Yakumama, con nuestros harawis a, tu, a tus tierras, con nuestros bakatakis a tus ganados. Así te agradecemos eternamente y estamos para protegerte y cuidarte. Nada ni nadie te podrá hacer daño porque yo, tú y nosotros estamos para cuidarte. Gracias. ¿Qué? y señores, el aplauso correspondiente es la costumbre Yara happy ¡Sí, yo te Acabada la ceremonia, se ordena para recibir sus almuerzos. Nosotros aprovechamos para darnos el espacio y recibir nuestro plato de comida para recuperar energías y seguir escalando. Nos encontramos en un punto intermedio, donde se juntan las tres cumbres principales. Hacia el sur se visualiza el señal guarazo cubierto por las nubes. Al noroeste se encuentra el imponente Razuilca escoltado por Guamanrazo y San Marcos. En medio de ellos se encuentra una de las lagunas como Valmijocha. Al noreste se visualiza Santiago y San Valentín. Al pie de ellos se encuentra las famosas lagunas de San Valentín y Guarmihocha 1. De ellos datan muchas fábulas en distintas versiones, una de ellas podemos mencionar como sucedió en el jarguarazo basado en hechos reales escrito por mi gran amigo Ariel Don Truss, un nieto pumacuchano. En la descripción del video dejaré el link de la historia. padres y mis abuelos me contaban antiguamente, en épocas de sequía, los agricultores de los pueblos aledaños venían a ofrendar con muchas flores y frutas a las lagunas encantadas para que el apujarguarazo concediera las lluvias aguaceras y torrenciales, pero en la actualidad va perdiendo esa esencia. Cuánto me hubiese gustado escuchar hoy día a las autoridades más que traer un saludo protocolar, unas propuestas sólidas que contribuye el desarrollo mancomunado. No solo es pensar la existencia del pueblo, sino también nuestros hermanos que habitan en Cito, que muchas veces ellos son olvidados y excluidos. Aprovechar la existencia de muchos recursos naturales con atracción turística. El camino de afianzar el turismo, no hay mucho trecho. Pero en fin, como dice la canción, me voy, pero un día volveré lleno de ilusiones.